¿Te has preguntado alguna vez cuántos divisores tiene un número? Bueno, pues aquí te enseño. Como ejemplo, vamos a poner el 72. Lo vamos a factorizar y aprovechamos que el 72 sale en la tabla de multiplicar 8 por 9. El 8 sale también en la tabla, que es 2 por 4, y el 9 es 3 por 3. Y de estos números de aquí, el único que todavía no es primo es el 4, que también es 2 por 2. Y ya tenemos la factorización en factores primos del 72. Lo escribimos en forma de potencia y ponemos 2 al cubo porque sale 3 veces el 2 y 3 al cuadrado porque sale 2 veces. Vamos a coger los exponentes y le sumamos 1. 2 elevado a 3, el exponente está aquí en rojo, es 3, le sumamos 1 y el 3 al cuadrado en verde le sumamos 1. Con lo cual nos sale 3 y 1 a 4, 2 y 1 a 3. Vamos a multiplicar los números que hemos obtenido, el 3 y el 4. 12, pues 12 son justo los divisores del 72. Para comprobarlo vamos a calcular cuáles son, ¿vale? Sabemos que son 12 y aquí los tenemos.